Hola, yo soy Óscar Gallo y estas son las narrativas en marketing. Hoy en día se habla de contar historias como una forma de hacer comunicación digital. Aquí veremos qué significa esto, cómo funciona y de qué sirve a un negocio. ¡Empezamos! Contar historias no es una novedad digital, es algo inherente a la humanidad. La estructura que define Aristóteles hace 24 siglos sigue vigente ahora. En el planteamiento presentamos a los protagonistas y sus circunstancias. En el nudo aparecerán uno o más conflictos, son obstáculos que habrá que vencer. Y el desenlace completa la secuencia, nos dice si se logró o no el objetivo. Un comercial te diría que Pedro quiere comprar un auto pero no tiene dinero el banco le dará un crédito y él estará contento. Esta es una historia. Dejando el estilo aparte, las historias siempre han tenido esta estructura. La estructura narrativa sigue vigente porque nuestro cerebro sigue funcionando igual. Es un orden lógico que avanza hacia la satisfacción de una necesidad. Por tanto, no solo tiene sentido, también queremos creer que las cosas pasan así. El marketing trata de resolver necesidades y la publicidad nos convence sobre cómo. Por tanto, es fácil reflejarnos en una historia como la de Pedro y su auto. Nuestros productos son medios para que la historia del cliente llegue a un final feliz. Sin embargo, ahora recibimos tantos mensajes que ya no ponemos atención. Así que para ser escuchados, buscamos nuevas formas de contar historias. Las formas de expresión humanas más sencillas son hablar y escribir Pero las imágenes siempre han sido excelentes para reforzar un relato Si combinamos voces, texto o imágenes ya estamos haciendo multimedia Un relato multimedia es más efectivo porque se percibe por varios sentidos a la vez La experiencia es más agradable y por tanto involucra más al receptor la tecnología nos dio la capacidad de interactuar con el medio y esta interactividad convierte el interés en involucramiento o engagement por lo tanto podemos decir que una historia multimedia atrae, verdura y engancha Los creadores de historias compiten hoy en día por la atención de la gente una historia corta puede llegar a su destino en medio de muchos más mensajes, eso sí, debe destacar lo suficiente para ser recordada entre el montón. El lenguaje de las redes sociales como Twitter o Instagram representa este concepto. Por otro lado, una historia larga puede decir más pero exige más a quien la recibe. El enganche genera una expectativa y el desarrollo debe responder a la altura. Desde el New York Times hasta YouTube, el formato largo es la propuesta de valor. Ambas son maneras válidas de contar historias y no son excluyentes entre sí. Podemos combinar medios y plataformas para desarrollar una misma historia. Este relato transmedia va a mezclar el contenido largo con el de consumo rápido y, al entrar en territorio de redes sociales, conversamos de uno a uno con los usuarios. Las personas ya no solo están para hacer clic, también son parte de la narración. Con su participación, la historia ya no se siente como tal, se vuelve una vivencia. Por lo tanto, es más grande y más sutil que un mensaje publicitario. Y para bien o para mal, pasa a través de nuestra incredulidad y es más convincente. Con esto deja de ser un fenómeno de tecnología y se convierte en cultura. Visto en términos más concretos, contar historias aporta a la empresa. Ya comentamos cómo ayuda a alcanzar, involucrar y persuadir a nuestros clientes. Los medios que emplea son relativamente más baratos que la publicidad directa y trabaja a un ritmo más pausado forjando cercanía entre marca y audiencia, por eso su retorno de inversión es menos obvio al corto plazo, a pesar de ello los resultados se pueden apreciar en la percepción de marca, o en la rentabilidad y menor costo que representa mantener un cliente leal. La clave, como en una historia tradicional, es saber cómo se plantea y hacia dónde va, La tecnología nos da muchas herramientas para contar historias, pero su esencia se mantiene desde los primeros humanos. Se trata de cómo entendemos el mundo, cómo creemos y cómo el mensaje se vuelve parte de nuestras vidas. Como marqueteros nos toca conducir el argumento de esta historia a nuestros objetivos de negocio. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.